Creo que en este video no nos vamos a esperar mucho de estos videojuegos. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Suscríbete si no no estás, activa la campanita para más videos de este tipo. Bueno, vamos con el video. En el juego. Estás en la iglesia en la comunidad tu primo Filomeno. Te entran ganas de cagar. ¿Qué haría José? Cagarse encima. Cagarse en la pina, Cagarse en Dios. Salir y cagar en la plaza. <risa> ¡No manches! José sale a cagar en, a la plaza. A un arbolito de decoración de la misma. Se tiene que escuchar a los pájaros como. Es de ciudad. La primera vez que cae en, en esa armonía con la naturaleza de José es inteligente. Sea como José. Que ya vimos en Twitter, vamos a esperar mucho de este juego. No, no es cierto, vamos a esperar un poco. Y además, este es un top. Yo no me voy a jugar tres niveles de esta porquería. A ver, estás en el instituto. Tres de eso. Toca elegir delegado. Un candidato es muy listo y el otro muy tonto. La gente quiere votar por el tonto para reírse de él. ¿Qué haría, José? Botar por el listo, a por la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué? José se tira desde un segundo, y se cae en pie sin hacerse un resumen. Escribe que tiene el superpoder del parkour. Así que se hace trasero profesional, se inteligente, sé como José. Eso. Bueno, ¿cuesta este anotamiento hipótesis? De tres alternativas, descarta una y un, una y duda entre las otras dos. Recuerda que los errores restan. ¿Qué hace José? Pone una al azar, dejar en blanco, echarse a llorar e irse del aula. Irse del aula. José abandona el aire y se encuentra con una chica muy guapa en el pasillo y por los nervios se vomita encima. La chica denuncia <ríe> por acoso gastronómico. Bueno, ya volvemos de aquí, parece que eso no fue la mejor idea. Poner una al alzar. José Cierta, la pregunta y un 10 en el examen y con el tiempo se convierte en el científico más respetado de la Tierra. José es inteligente, sé como José. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué esto nada más? Bueno, vamos con el siguiente juego. Ah. Segundo videojuego de Setup. El niño rata, personaje Pro papu, me importa muy poco Modo pro Vamos a ¡Eh! No, no No, alejese de mí. Cosas raras, ¿Por qué juego estas cosas Ah, ah, ¡Ah! Ay no manches, Pero porque <risa> Me morí no, otra vez, otra vez porque No me voy a rendir Otra vez modo pro Porque soy un pro ¡Ay no manche! ¡No me peguen! ¡Ah! Es pri Me quedo aquí no me pasa nada no, no, es cierto Aquí no me toca nada Más que pri Bueno, ya ¡Ay no man... pero ¿Para qué? Te ganando vida, sin ninguna cosa, es que por qué, por qué tengo que hacer estos tops de juegos raros Ay oh. hey, no manches, de verdad <ríe> Soy pro papu en este juego, soy pro player <ríe> Bueno, creo que ya sabemos qué, De qué trata este juego, vamos con el siguiente Presionar mm. Yo como soy un humano siempre me gustan los botones rojos Pero si dice no presionar no vamos a presionarlo ¿O sí? Ah, presiona <ríe> Dije no presionar ¿Lo pulsaste? No, Que vuelva a pulsarlo Sí, así vamos una vez más Otra vez, hazlo Ok, espero que estés complicado ¿Ves? Por eso es que no podemos ser amigos Es muy egoísta Gr Ok, tú lo pediste No presiones el botón Ok, ok, ok, ok lo presiono. Parece que eres inmune al control mental. Sí. Es mi... Tú sabes qué quieres. Wow, jaja. Vayamos presión al perdedor. Jaja, ja, cambié el botón por este pingüeno ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? <risa> Te odio. No... Ey, mira. ¿Cuál es el correcto? ¿No eres tan listo? Ok, tuviste suerte. Ahora segundo round. Ok, ok, puedes presionar el botón, no me interesa No, que yo quiero Lo ves, no puedes confiar en mí, ¿o sí? Sabes que me alegro a ver cómo... Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Te lo ruego ¿Un dólar? ¿Un trillón? Ok, ya Ya es bueno, desenta ahora mismo Aquí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No puedo controlarme! Seleccionar ese botón rojo, un trión de a veces vamos con el siguiente juego, que no sé por qué. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué comino es esto? De verdad, ¿qué es esto? Porque juego esto, es que, mira qué cagada de juego, mira nada más esto, es que no tiene sentido, no tiene sentido. Me morí así por no más. Bueno, vamos con el siguiente. <risa> segunda parte de sé como José, la venganza. No me esperaba que este juego tenía una siguiente parte, la verdad. El poderoso demonio de José vuelve a la Tierra reencarnado, después de ser expulsado del infierno por ser demasiado estúpido. ¿Qué hace José? Bueno, como suponemos que es tan estúpido, debería de imitar un perro esquiando. Es que... ¿Pero qué es eso? Por Dios. José consigue imitar tan famoso postura de la perfección tanto que un grupo de turistas lo arrojan algunas no muchas monedas. Y hace esto José consigue comer ese día. José es inteligente, sé como José. Es que es verdad. <risa> Segundo nivel. José se muda de país ya que en España se siente muy oprimido por la justicia. ¿Dónde va José? Holanda, Canadá, Isla de José. no. Recuerda que al morir perdió sus numerosas islas y todo su poder. De todas formas, viaja a su isla, donde se da cuenta de que unos piracupas, piratas o cupas, han convertido su isla en una de ron. Viva allí dos años y muere desaparecido en alta mar. Mierda. Bueno, ¿a Canadá? No. José no consigue entender el idioma del país. canadiense es más difícil de lo que pensaba. A, B, C, F. Mira, hay alguien abarcado en la E. Creo que sería mejor Holanda. Uh -huh. Espero que lo comprendan, pero en esta parte no puedo decirlo. Porque es algo relacionado con las drogas. No consuman drogas. No quiero que mis suscriptores consuman esas cosas. Por favor, se los pido. José, una mañana de prima, observa el magnífico día de soleado que hace en la calle. ¿Qué hace José? ¿Salir a la calle sirviendo memes o meterse a la nevera? Chicos, como acabo de decir, hay algunos temas relacionados con drogas, es mejor no leerlos. Espero que me puedan comprender. José pasa semanas viendo memes, desde entonces siempre respondo a sus amigos con memes. Sus amigos se ríen un poco y se olviden a, a los pocos segundos, pero para José merece la pena. José es inteligente. Bueno chicos, a que termine el video tristemente. ¿Por qué estos son cuatro? ¿y ¿Por qué no un top 5? Porque me da ya. Bueno, 6 likes y 6 visualizaciones para el siguiente video. Y suscríbete si no lo estás y activa la campanita. Bueno, es esta de más. Y adiós. Reír con esta cosa.